Bueno, soy del proyecto Cap y lo he elegido porque, porque me ha gustado un montón porque me dieron, a través de mi asociación me dieron una oportunidad de hacerlo y lo elegí y me dijeron que estaba acogida y bueno, me hizo mucha ilusión. Pues he aprendido un montón de cosas porque he conocido a un montón de gente, los compañeros han sido súper majos, las profesoras nos han apoyado muchísimo y, y me ha valido mucho la pena hacerlo. Me va a ayudar mucho al la vida laboral, a la inserción laboral, me va a ayudar un montón. Yo estoy en técnica de sistemas en el departamento que se dedica a mover equipos en distintos sitios y, bueno, y, vale, y nos ayudamos a través de una carretilla que nos ayudan y bueno, en fin, muy bien, tengo un juez muy bajo y bueno, bastante bien.